que vivo hablando aquí diario cuando mencionan a Roche. Acusan a colaboradores de Roche RD de golpear y dejar casi muerto a un joven de 26 años. Un incidente entre el equipo de seguridad del cantante urbano Roche RD y un joven de 26 años dejó como resultado que éste fuera llevado a un centro de salud a causa de las graves heridas que le propinaron en un hecho registrado en el kilómetro 10 de la 40 autopista Las Américas. Uno, una de las familiares del afectado precisó que la primera persona que le dio golpe a joven fue el doble voz del artista, porque supuestamente quería tomarse una foto con el intérprete urbano. Luego se unieron los demás de la seguridad de Roche y también el equipo técnico. En ese sentido, dijeron que demandarán a todas las personas que participaron en el incidente que dejó herido al joven. ¿Hay un video por ahí, amable? Sí, vamos a ver el video de... eh, facilitado por Telenoticias. Él estaba embrujado, le cayeron toditos. Ahí estaba el monocoblan, que es otro seguridad de Rochi. Seguridad de Rochi y el, el equipo de seguridad de Rochi. Uno que le dicen John John también, el mencionado John John que vive en el 10, también eso fue uno de, de los que más le dio. Señalaron que el estado de salud del joven de 26 años de edad es actualmente incierto, agregando que fue seriamente agredido por varios individuos. Ellos andaban entre todos y que le cayeron a toda botellazo, a pedrazo y había uno de ellos dije, que le iban a dar un tiro y por... Porque una gente lo, lo agarró, no le dieron. Además refirieron que el suceso. Señores, yo siempre he dicho y, y, y, y me critican. No, porque cuidado a la, la G. G. Campo acá. Señores, yo siempre he dicho y he criticado el manejo de Yorrochi Yo nunca he criticado el talento porque tiene talento de sobra. El manejo, su entorno, lamentablemente usted es un artista muy pegado y usted debe elegir la persona con quien trabaja la persona con quien usted va a andar diario sí. porque cualquier situación a usted es que lo va a mencionar cuando viene a verlo ni sabe qué pasó eso y arrancó en la guagua y mira entonces el entorno el manejo esa agresividad está bien yo entiendo y he tenido experiencia en eso de que deben cuidar el artista tal vez joven eh, o sea, de mala manera. Lo vieron, hizo, con, lo vieron con mala como quizá. la intención. Como la intención de otra cosa y ejecutaron, pero no debieron darle tanto golpes Usted lo, lo, lo mantiene lejos del artista. Es, es la prioridad de la seguridad. Usted tiene, no golpea a nadie. Usted salva a su artista. Montes en ya usted tiene. Eh, yo he visto a profesionales, y eh, como la seguridad de Menguede, que es que nadie puede estar cerca de él. Usted puede tener un tanque de guerra y no va a estar cerca de él, porque esa es la prioridad. La prioridad, perdón. Es esa. Entonces, la seguridad de aquí tienen que tener en cuenta que no pueden acercarse de su artista. Y más, y que es una gente muy pegada, ya ha tenido problemas con personas. Entonces, pero no era manera de... Ya usted lo alejó de la... O, o, óigame, ya usted lo alejó del artista. Ya. No váyase para allá. Ahora, si él tiró o agredió a alguien, que hay que escucharle a otra campana... Hay que escuchar la otra campana porque por algo... Sí, por, por algo le dieron. Si él tiró una piedra... O tiró una botella, sabe que lo van a rifar, rifar. ¿Entiendes? Pero le dieron duro. Casi muerto. No sé, incierto el eh, eh, eh, eh, resultado. Que no, usted no sabe qué decir de la familia. Entonces, este muchacho, Rochi, debe pedirle a Dios que le mande una gente que, que lo maneje bien. Que lo asesore. Está bien que usted pueda andar con sus amigos y todo, pero el que no se está a raya, que se vaya. Es así, eh, yo, yo entiendo, como decíamos, que algo tuvo que pasar para que ellos llegaran a ese límite de, de propinarles esa golpiza tan violenta, ¿verdad? Algo tuvo que pasar, pues, de el monocola, guardo callo, los muchachos, aunque quizás no son de que profesionales en el asunto de seguridad, porque son enganchados, como mucho en el movimiento, <risa> a eso de seguridad, eh, pero hay que ver. Aunque ellos, tú sabes, tú sabes también que han tenido más sonido sobre eso de agresión, o sea, que no es la primera vez que, que el, el equipo de seguridad de Rochi es acusado de agresión física o de, de un empujón, de un mal hablado, porque parece que ellos son así, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que algo pasó o se salió de la mano, o quizás ellos tuvieron la culpa, pues, pues, eh, quizás se cedieron a darle golpe en el momento, porque tú sabes, el, el, el, el, el, el, el, el, en ese momento, cómo esa gente está eh, con el exceso oh de, de bebidas alcohólicas, exceso sumanera, de, de, de tu paciente eso. tú sabes que ellos no salen eh, eh, eh, eh, no salen Soy coro entero tú me entiendes entonces no no no salen legal de ahí. los sí, guardo un para saludo para los muchachos monocobla ellos no salen legal de ahí entonces cuando tú estás circular a ti te coge con algo y entonces el coro es entero y ahí a Rochi eso no le conviene es más para la lista van otra entonces ya Rochi y su equipo de trabajo ahora tiene que, que atenerse a una demanda de esta familia que lo van a demandar y ya claro. son ya son problemas ya son problemas Mayor. que allá en el consulado <ríe> ay pobre Roche, no, no va para pa pa sí. <ríe> allá el consulado le llega todo eso no tú no vas para allá con eso loco hay más lío, no. Se en el patio por allá. no no no cobra no va para allá no no no Ya a ver lo que tú haces entonces el problema de Roche que no quiere dejar su coro y eh, eh, eh, ricky también que quieren que ellos quieren ser más guapo que todo este el mundo. Eh. No, sí, más guapo que todo el mundo. Que, que sí, que alta gama mueren igualito. <risa> Puede de alta gama, baja gama y usted va para el mismo lado. Claro, porque ellos piensan tienen un ego muy fuerte, y que mon y mono... Sí. <risa> <risa> <risa> guay, guay, guay calle con un psicota que no le quita. <risa> pues es no, un bobo. Lo de, de Rochi, ese ciclo de Rochi lo está llevando a fracasar. Así es. Así. Sí, sí, es que. Aquí está... no había uno más pegado que Pablo Piri. 20 canciones, pegada a nadie. más Pablo Piri sonaba. ¿Dónde está Pablo Piri? Ahí, ahí está. Entonces, en los guaricanos. En Entonces, Rochi, Rochi está Luis. ahora en su momento. En los paris, eran pedra y botellazos que salían en el coro de Pablo Piri. Yo te apuesto a ti, que nada más le queda uno, a Pablo Piri de ese coro. Omega, también el caso de Omega. ¿Quién fue Omega? No, inter, a nivel internacional. Y por, por Omega eso... Omega deportado, le, de tan pegado que estaba, le dieron la visa. Y allá arman otro lío. Y allá arman otro lío. <risa> ¿Y ahora quién <risa> es <risa> Omega? No, Entonces le dejan ir a Babonuco, a, a un seguridad, <risa> que lo buscaban ese día nada más. Y ahí fue que le echan la cuava y cogió ese caso, ese hombre. Entonces le puede pasar lo mismo a Rochi. Rochi se está confiando demasiado en su carrera musical. Él tiene que ver que él ahora se siente intocable, que es la máxima. Hubo bombón, y Tato. Pero en par de años te puede volver a la nada. Como está Pablo Pidi, como está Omega, ¿Quién más? Como hay muchos artistas que hoy no son nadie. En un momento dieron fiebre. El un maco. El poeta. El poeta. Entonces, Ay, también sí, no. dieron fiebre, oye, esos gente dieron fiebre. Yo creo que también. en Barahona también, en Barahona, en Barahona, en ¿te acuerdas y que hay más Roche en Barahona? Entonces, no, esto es... No, algo, eso es que no hay un manejo, porque cree que, que es manager, que es jefe, que es de todo. Ese es el problema. El es momentáneo, la fama es momentánea. Si usted no Es la como sabe, una entrevista de mayor, el mayor es admirable. El mayor, cuando tenía eh, sus pegadas. hay una gente, vea, hasta asesor de imagen, vea, vamos a hacerte este peinado para que la gente. Y eso fue una fiebre, el peinado de mayor, uh -huh. en su tiempo, y se dejaba llevar. Se dejaba llevar. Pero el es que no, así no me puede. Todo el que no se ha dejado llevar, mira dónde está. Pero pues nadie lo conoce.